Yo soy yo Conversations número 11. Flow, Joelsa. Elsa. Viene. Ya quiero volver a verte. No te saco de la mente. Desde el día en que te conocí. Oh, oh, oh. oh no. Y es que tú eres diferente. Tú eres diferente Entre el resto de la gente. No de la cabe gente. duda que eres pa' mí. Dime si quieres la noche entera verte bajando la luna llena O te llevo para otro planeta Pa' ponerte a ver las estrellas Tienes algo sobrenatural Oh, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Pero me va a matar tienes algo sobrenatural y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Pero es algo especial Yo me pongo la incógnita A veces, cada vez que no estoy junto a ti Pienso que la vida es algo irónica Pensando yo que no y tú que sí Ven, quítame ya el beneficio de la duda Acompáñame en este viaje, sácame de esta locura Un Par de locos como Bonnie and Clyde Yo siendo el escudo y tú mi disfraz Sácame de este laberinto sin salida Que tengo los tiquetes en cohete Para irnos de vida donde tú quieras para la noche entera Que no encuentro a nadie como tú en las veras